La búsqueda de la rareza Ghost ha comenzado. El día de hoy vamos a abrir dos Display Box para ver si es que nos sale alguna de estas cartas tan legendarias. You, you, un box. A ver, vamos a empezar con Ghost Street, Socket Boss, Spectre, Vision Hero Increase, muy bien. Y Cipher Twin Raptor. Y terminamos con Hornet. Bueno, continuamos con Vampire Kingdom. Leraje. Fossil Warrior. Cold Exporter. Y Curse in the Sky. Tengi, esto es muy bien. En estos los vamos a, los venimos buscando a ver si nos salen más. La Shuna. los nueve pilares del Jiangxin, Mar del Generator, Primal Dragon, el Primordial y Code Radiator. Empezamos con Sandwich. Rookie Warrior Lady. Borrelent Dragon. Muy bien. Esta creo que es de las mejores cartas que vienen en el set. Reptilian Lamia. Y Ghost Trip Tulahan. Vamos a empezar con The Sanctuary in the Sky. Los nueve pilares del Singh, Fossil Machine, School Convoy, Bishuda, muy bien, y el agente de Uranos. Aquí está el Barba Blanca de los Plunder Patrol, Puppet Queen, Master Flare Hyperion, eh, otro de los Plunder Patrol, Este Mecha Phantom Beast, que a veces se utiliza en el combo de Hulk Fibrax. El agente de, de Saturno. Aquí está Tenji Spirit, Nahata. Chaos Gripper. Vampire Domination. Y la flauta que invoca a los curibos. Y bueno, otro de los Plunder Patrol, Moerk. Reptiliene Spam. Dragluvion, que bueno, este está muy bien. A veces este, lo usamos en, el, en la barra de Ogdodic. Pero bueno, en general va a cualquier estrategia que utilice monstruos de nivel 8. Golden Hair de los Plunder Patrol y Doom King que esta es una carta muy muy buena para el, la baraja de eh, zombies como tal Vamos a seguir con Advanced Ritual Art Ghost Trick Socket Boss Galaxy Solder, eh, Tenji Spirit Adara, muy bien y este Cacatorium de Heavy Metal, Avian. kinetic Magician. kinetic Magician, perdón. Madmec Addition. Chronicle Magician. Zombie World, muy bien. Y Pendulum Aria. Ashuna, muy bien. Legraje. El Agente de la Luna. Despian Tragedy, muy bien. Y Vision Hero Bion. Eh, Vision Hero Minimum Ray. con Generator. Elementar Hero neos Este Fossil Machine School Wagon. Y Shadow Vampire. Aquí está el Dramaturgo de Despia, muy bien. Salomon Great, Blaze Dragon. Secret Waters in the Sky. Desk Bot, 001, muy bien. Sanctum Parsnath. Y vamos a ver Fossil, Fossil Machine, Skull Bobby, eh, la gente de Marte. Fossil Warrior, Skull Knight, otro de los Plunder Patrol Ship, Brand y course in the Sky. Vamos a ver, eh, Despia el teatro de los grandes Muy bien. Plunder Patrol, Mark. Y pri, nuestra primera <ríe> Ghost. Muy bien. Red Dragon Archfiend. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal esta rareza? Eh? A mí nunca me había salido una de estas. Pero es, es muy muy bonita. Ahora ya viéndola de cerca. Es, es muy este. muy peculiar. Eh? La verdad es que así. Si, si, incluso si las ven de ladito, pues se ve así todo. Todo gris, ¿no? Pero lo, lo bueno es así. este En la luz. Como que girarlas. Y van resaltando los detalles de la carta. Muy bien. Perfecto. Pues ya tenemos una Ghost Rare. Y pues la primera del canal. Otro Dunkin. Vamos a seguir. Crimson Knight. Agente Venus. Ah, Luver. Muy bien. Esta es una de las cartas que también venimos buscando. Y pues bueno, creo que es de las mejores que hay del set. Fuera de las, este, de las Ghost Rare. Es de las que más están buscando. Y pues perfecto, ya tenemos una. Y bueno, tenemos a Jugur <ríe> No sé. Este, a Dara. Y aquí está, Rookie Water Lady. Ghost Trick Specter. Vision Hero Faris. Este que es insertor sword. Y Rose Specter of Doom. Muy bien. Estas también vienen algunas fusiones. Pues ya que tienen mucho tiempo. Y pues sin efecto. Tatsu Necro. Eh, Bluebeard. De los Plunder Patrol. Chaos Gripper. Vampire Sucker. Eh, Bishuda, muy bien. El Santuario en el Cielo. Los Nueve Pilares del Zing. Fallen Sanctuary. El Agente de la Entropía, Uranus. Y Motorshell, muy bien. Playbox. Doppel Warrior. Geomat Mech, Final Sigma, muy bien. Eh, la gente de la vida, Neptuno barba roja Y ya, sí, muy bien también. Lo he estado buscando. Vamos a empezar con el segundo. A ver si es que tenemos la suerte de que nos salga otro Ghost Rampage Dragon Retaliating Sea Sky Calvary. Ok, Malefic Cyber M Dragon y Code Exporter eh, Savant Copernicus de los DD. Otro Skull Boogie de Dark Magician, eh, perdón, Dark Magician de Dragon Knight, Didin Necro Slime, Plunder Patrol Ship. Es agente de la fuerza Despia. Otro teatro Mardel eh, Crossing the Sky. Nuevamente, y el agente de la entropía Urano. Viene eh, Moer Crimson Knight Vampire Vision. En Chris, muy bien. Eh, Dunkin nuevamente, y este de aquí. Utilizing sí otra vez, Marte, Dermadeescent, Kali Yuga de los DD, Fossil Fusion, y otro Copernicus, Skull Boogie también nuevamente, Majesty Hyperion, Necro Slime, Plunder, La gente de marte otro branded, este Crimson the sky, entropy, urano, chimerate, rampage, dragon, retriating sea, chronicle magician, malefic, cyber End dragon, code exporter y con Swirl Slime, Wandering King, Wild Wing, Sheld Knight y Kemeratech, Fortress Dragon, Adara de los Tenji, eh, Reptilian Spawn, Great Mammoth of Pine, Raiza, perfecto. Esta también es una muy buena carta, sobre todo para la estrategia de flonderis Muy bien. Doom King y Ghostly Yanshi. Ok, Alien Ammonite. Gigamantis. Otro fósil de Skull Convoy. Mystical Shine Ball. Y Infernity Sage. Es ahora Infernity Pan. Eh, Samsara Dragon. La Bestia de Cristal. Rainbow Dragon. Y Red Eyes. Zombie. Necro Dragon. Y vamos a ver. Plunder Patrol Ship. Shipyard. Que es el campo de los Plunder Patrol. Eh, Axia. De los Singh, Muy bien. Es Barba Blanca. De los Plunder Patrol. Reptia Egg El contrato con el vacío Y nuevamente Este Plunder Patrol Ship Bran Otro Teatro de los Despia de El número 38 Muy bien Este también lo usamos en la baraja obdodic Ghost Trick Mari El agente de la tierra Y Verónica Angel of Bravery, Puppet Queen, la gente de Saturno, Mystical Sand, Mega Phantom Beast, Coldwing, Empire Domination, Tenji Nahata, Moer. Cristron, muy bien, esta también es una carta muy utilizada y, pues, también muy poderosa. Y pues, bueno, pues ya son los últimos. Vamos a ver: Conan Red Archie, a ver si nos está el suerte. Alienamonita, Gigamantis, el. Eh, ¿Qué es? Fallen Sanctuary. Golden Hair, Valedroid y Infinity Pam, Samsara Dragon y la gente de la vida Neptuno, Ghost Street, Janshi y Mystical Shine Ball Didi Zur Slime Wandering King DdD Vice King Requiem Infernity Sage y Red EYE Zombie Necro Dragon Y pues bueno vamos a el último con Brutality Dark Contract with the Gate Dark Alligator y el Plunder Patrol Ship. Y por último, primera 3 por 3 Dragon. Muy bien. Y pues bueno, ya pasando al recuento. Creo que la primera caja fue la que nos salió mucho mejor. Ya que nos salieron varias cartas pues, de gran valor. Por ejemplo, este Borrelland Dragon. Elemental Hero. Neos Kluger. Obviamente nuestra Ghost Rare. Que pues sí, la verdad se ve bastante bien. Muy buena carta. Y pues también nos salió este Albert Jester of Despia, que también es una carta muy buscada. Y pues la verdad también nosotros la andábamos buscando. Y también Faris, que es muy utilizado para, para esta estrategia de héroes. Y pues ya en la segunda caja nos salió, creo que de lo mejorcito, fue Cristrón, eh, Raiza del Mega Monarca. Y también la bestia de cristal Rainbow Dragon y pues bueno ya vamos a pasar a lo que es el checklist también eh, cuánto fue de, de, de las dos cajitas que compramos y también de pues, el total de las metalizadas también vamos a ver lo que es el top 5 de según el precio y pues vamos a pasar a la favorita que pues en esta ocasión sin duda va a ser el, nuestra, pues nuestra Ghost Rare ¿no? que nos salió según vimos en los ratios pues no, no son tan sencillas de, de obtener aunque yo he escuchado que hay display box que traen varias, varias de ellas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se comporta un poco el mercado y pues después cómo van cambiando los precios. Y pues bueno, la verdad es que yo voy a tratar de completar a los Aluver para traerles en la siguiente ocasión o más adelante, pues una baraja ya mucho más competitiva de lo que es eh, Branded. Así es que hasta el próximo, yo box.